Me hacen un préstamo arriba de 600 mil pesos en el año, yo tengo que informar que recibí ese préstamo. Ese préstamo, obviamente, como lo tengo que pagar, no va a causar un impuesto. Sin embargo, si no lo declaro, me po podría tener un problema, porque, porque sí, entonces, tendría que causar un impuesto por, por el hecho de no haberlo declarado. Vaya. ¿vale? Ahora, por ejemplo, si la herencia viene en línea recta de mis padres o de, de un hijo... Entonces, pues ese impuesto en teoría tampoco causa ningún impuesto porque cuando se transmiten bienes de, de padres a hijos o de hijos a padres no se causa un impuesto, ¿no? Somos el núcleo familiar, entonces se supone que el ingreso es de la familia, no se causa impuesto. Pero si se transmiten, si este, hay una herencia de un hermano o de algo, pudiéramos caer en, en eso. Entonces hay que tener cuidado con eso. este Entonces tenemos que estar seguros de los ingresos que tuvimos. Decía la, la chica... Del TikTok, así como, como lo vemos, que pues nada más revisa que estén tus datos, revisen que estén tus ingresos y dale clic en siguiente y listo, ¿no? Ahí solito te va a decir cuánto es el impuesto. Pero bueno, tenemos que validar que esos datos coincidan con los recibos de nómina que tenemos. Si tú eres un asalariado, pues tienes que recibir, que checar que se reciba nada. Ahora bien, todos los asalariados deben de presentar su declaración anual. No, no todos están obligados. Todos pueden presentarla más no todos están obligados. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo ingresos personales como sueldos y salarios mayores a 400 mil pesos durante todo el año, entonces sí estoy obligado a presentar la declaración anual, ¿sí? Pero si recibo menos de 400 mil pesos, no estoy obligado, es opcional. ¿De qué depende que la presentemos o no? Para empezar, lo, cuando tenemos ingresos por sueldos y salarios por más de 400 mil pesos, nuestro patrón, él no va a hacer el cálculo anual. ¿Qué significa eso del cálculo anual? Bueno, todos los que están en sueldos y salarios, las empresas para los que trabajan, ya sea una persona física o una persona moral, su patrón, está obligado a hacer un recálculo anual. Es decir, yo te fui pagando 10 mil pesos por mes, en teoría te debí de haber pagado 120 mil pesos, pero como hay meses que ganas más o ganas menos, a la hora que hacemos el recálculo anual, Puede haber diferencia en el impuesto y te puede quedar un impuesto a favor o un impuesto a cargo. Entonces el patrón hace ese cálculo anual y lo vuelve a y te puede generar un pago, una diferencia, o te puede quedar un saldo a favor. Ahora, si tú ganas menos de 400 mil pesos y sabes que tienes algún gasto personal que es donde te conviene presentar tu declaración anual, es donde puede ser opcional es decir, yo soy sueldos y salarios, no tengo otro ingreso más que sueldos y salarios, gano menos de 400 mil pesos, pero ojo, ya me dijeron que si yo tengo un crédito hipotecario de una vivienda, que si yo tengo un, este, tuve gastos médicos que pagué directamente al doctor, tuve compré lentes, tuve pago colegiatura de mis hijos, algunas cuestiones de las que están permitidas en la declaración anual, o sea, a lo mejor me va a convenir decirle a mi patrón aunque eso ya pasó, ¿verdad?, porque eso debió haber sido en diciembre, de haberle dicho, no presentes mi declaración anual, la voy a presentar yo de manera independiente. Entonces, evitamos que el patrón nos haga un recálculo anual y, y nos pueda generar una diferencia a cargo en ese momento, porque el patrón no sabe qué gastos personales tienes. Entonces, si, eres, si caes en ese supuesto que tienes menos de 400 mil pesos y durante el año tuviste gastos personales, entonces deberías o te conviene presentar tu declaración anual porque muy probablemente, y ojo, muy probablemente no quiere decir que siempre suceda, vas a tener un saldo a favor. ¿sí? Ahora, si ganas más de 400 mil pesos, ahí sí no es una opción. Tienes que presentar tu declaración anual. ¿Cuándo también es una obligación presentar nuestra declaración anual? Cuando tenemos durante el ejercicio, durante todo el año tuvimos más de un patrón ya sea simultáneamente o en diferentes momentos, es decir seis meses trabajé con, en un empleo después me di de baja, me cambié a otro empleo y trabajé con él los otros seis meses entonces tuviste dos patrones estás obligado a presentar tu declaración anual, no importa cuánto hayas ganado, 50, 60 100 mil, 200 mil pesos, no importa lo que hayas ganado en el año, es tu obligación ¿por qué? porque tu patrón actual o el último patrón no va a tener los ingresos que tú obtuviste con tu otro patrón y por lo tanto no puede hacer ese cálculo anual o ese ajuste anual o recálculo, como le dicen algunos, de tu declaración anual. Entonces, por eso te pasan a ti la opción. O eh, simultáneamente, ya ven que no alcanza para el chivo a veces, tenemos que tener dos trabajos, dos ingresos, uno en la mañana, otro en la tarde, otro de fines de semana, si estos ingresos debidamente formales estamos da, nos dan nuestro recibo de nómina, pues también entonces tenemos que, que hacer lo mismo, presentar nuestra declaración anual. Como les digo, pues el patrón no tiene opción de determinar cuáles fueron tus otros ingresos si no te puede hacer el cálculo. Vamos a, a una pausa y ahorita les digo qué es lo que vamos a poder meter en la declaración anual para disminuir este, ese cálculo.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 Son las 4 con 13 minutos. Es la parte baja de la novena entrada. El juego está empatado. La cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el duelo entre Mamey Canseco al bat y el escurridizo lanzamiento de Brad y el Chupirul. Ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias. Con un hit entra la Belgane. Viene el lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toquecito que va a ser pan molido para la industria chatarra. Esperen, tremendo encuentro abre la oportunidad al jalapeño urdiales barriéndose a dar triunfo al club de la...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 Bueno, listo, ya estamos de regreso. Buenas tardes a quienes nos están escuchando a través del 1300 AM. Mi nombre es Guillermo Sori y estamos en Solo Negocios Radio, transmitiendo como cada lunes y en esta ocasión pues transmitimos desde las instalaciones del 1300, desde Cabina, aquí con el paisaje de la ciudad, viendo el, el, un poquito de humo por allá, el viento, pero bueno, ya nos habíamos acostumbrado a este paisaje, hay que aprovechar cuando podemos ver la ciudad desde, desde lo alto. Les estamos, estamos platicando esta tarde… De, la, de que estamos en el mes de abril, el mes de las declaraciones anuales y podemos ser a lo mejor muy insistentes en este hecho pero eh, no estamos acostumbrados todavía a nuestra cultura como empleados, como asalariados, como mexicanos en general a pagar impuestos y menos a presentar una declaración anual nosotros pensamos o mucha gente piensa que la declaración anual únicamente la debe de presentar quienes tienen un negocio o tienen una actividad comercial o empresarial. Sin embargo, también las personas que están en sueldos y salarios pueden tener esa obligación. Como les dije ahorita, ¿cuándo se da ese momento, cuándo se da esa obligación? Cuando tenemos dos empleos durante el ejercicio, durante el año. No, o no trabajamos todo el año que nada más trabajamos parcialmente con un patrón es cuando tenemos la obligación también cuando ganamos más de 400 mil pesos de ingresos brutos no neto, no lo que nos dieron ya después de impuestos y retenciones y todo eso sino del otro lado, del lado izquierdo del recibo donde vienen las percepciones si nuestras percepciones son mayores a 400 mil pesos en el año es nuestra obligación nuestra responsabilidad como adultos diría, como les digo bienvenidos al mundo de los adultos la de presentar nuestra declaración anual. Entonces, ojo con eso. Ahora, si ya tenemos la obligación, vamos a tratar de sacar una ventaja de esa obligación. Les comentaba hace rato, ¿qué tienes que cuidar? Bueno, primero tienes que verificar qué ingresos puedes hacer deducibles en esta declaración anual. ¿Qué ingresos podemos disminuir de mi base para el cálculo del impuesto? Entonces, aquí vienen algunas cuestiones como es el crédito hipotecario, pero el interés real. Y aquí, comentando que este año la inflación fue del 7.3%, entonces, ¿qué es el interés real? El interés real es el, el interés que te cobró tu banco o el Infonavit, puede ser también porque el Infonavit te cobra intereses, disminuido del, de la inflación. Ese es el interés real. Por ejemplo, si tú tienes una tasa de interés del 10% en un crédito hipotecario y la inflación fue del 7.3%, entonces... Resulta que tu interés real única, únicamente va a ser el 2.7%, ¿eh? la diferencia entre ese porcentaje y lo tuyo. Ahora, de lo que le pagas al, al banco, no todos son intereses. Acuérdate que también hay algunos seguros o algunas cosas que no tienen nada que ver con el pago de la hipoteca. Únicamente se disminuye el interés y el interés menos la inflación. Entonces, este año que tenemos una inflación muy alta, le pegó en la bolsa a muchas de las personas que están acostumbradas a recibir un reembolso por su crédito hipotecario. Además de que entre más pasa el tiempo con tu crédito hipotecario, tus intereses van disminuyendo. Recuerden, quienes han, han tramitado algún crédito, que los primeros meses, los primeros años, casi pagas puro interés. Y conforme va avanzando el tiempo, empiezas a pellizcarle el capital y a pagar más ca capital. Llega un momento después de la, de la media vida del crédito, quizás, en donde se invierten y ya pagas más capital que intereses. Entonces, también tiene que ver eso. Porque mucha gente ahora va a decir, oye, ¿por qué ahora me devolvieron tan poquito si el año pasado me devolvieron más? Entonces, va a haber dos factores. Si tienes un crédito hipotecario, va a haber dos factores. Uno, que quizás estés pagando menos interés que el año anterior. ¿Por qué? Pues porque tu crédito está avanzando, tu crédito está en una etapa en donde ya va disminuyendo. La otra es que vas a, a, a disminuir la inflación y como este año la inflación fue muy alta, hace 3, 4 años resulta que la inflación este, pues andaba en el 3%. Imagínate, ahorita estás pagando un 4%, si tú tenías una tasa del 10, pues podías disminuir el 6% de los intereses, ahorita estamos disminuyendo menos del 3%, entonces eso va a ser también que vamos a disminuir o vamos a, a reducir eh, lo que podemos hacer deducibles, entonces tenemos que estar pendientes de eso. La otra, como les comentaba ahorita, pues es toda la parte de los, de los gastos personales que podemos tener. Y aquí, pues también este año tuvimos una reducción en cuanto a… que bueno, cambiaron las leyes, pero se las vamos a ver reflejadas en el 22, pero sí tenemos una reducción en la cuestión de, de, de los gastos eh, deducibles, como los gastos médicos, que aquí voy a hacer una pausa, que son los gastos médicos, los lentes, los dentistas, el psicólogo, el nutriólogo, todos esos son gastos que tienen que tener un requisito, que tienen que haber sido pagados con tarjeta de crédito de débito. ¿Para qué es eso? Pues porque el SAT quiere tener la certeza de que tú los pagaste, que no los pidió otra persona en tu nombre, entonces tiene que haber sido que pagarse con una tarjeta de esas, pero esa tarjeta tiene que ser tuya, no te la pudieron haber prestado, porque si no entonces es un gasto personal, tú lo hiciste y una que únicamente puedes hacer deducibles esos gastos si son tuyos en línea recta para arriba, es decir, tus padres o tus hijos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Los otros gastos, bueno, pues podrían ser los gastos funerarios que nadie queremos deducir, que también tienen que ser en línea recta y que también tienen que estar pagados. Acuérdense que, que, que una forma de dejar evidencia de que los pagamos nosotros y que nos la pide o nos obliga el SAT, pues es el banco. Entonces, si el banco a qué está ligado? A un cheque, a una tarjeta de crédito o débito o a una transferencia bancaria no a un pago en oxo, no a un pago en efectivo, o sea, tienen que estar este, ligados a, a una cuenta de nosotros. Y ojo con eso, porque aquí podemos entrar en el debate o en, en la información de todos esos ingresos que obtuvimos que a lo mejor me depositaron y tú dices yo no hice factura. Bueno, pero tienes que tener cuidado porque el SAT los puede detectar y entonces podrías tener un problema. Y aquí viene la contramoneda de la declaración anual. ¿Qué vas, a, ¿Qué vas a declarar? Únicamente tus sueldos y salarios, como les comentaba ahorita, tuviste un ingreso adicional, ese ingreso adicional es grabable, lo puedes nada más reportar en tu declaración anual, o tienes que eh, declarar algún impuesto sobre eso. Algo, algo que han preguntado y que, que he visto en los últimos meses, y ahora que el SAT está tan, tan, eh, ¿cómo, se, ¿cómo podremos decir? tan quisquilloso, tan a detalle vigilando nuestras operaciones. Mucha gente, sobre todo aquí en la frontera, bueno, en todo el país se da, se van a trabajar a, a, a Estados Unidos, ¿no? Eh, entonces, les depositan, les mandan transferencias, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que tener cuidado porque esas transferencias, aun cuando no son en efectivo, que pudieran ser en efectivo, este, gene, pueden generar un ingreso. ¿Por qué? Porque tenemos que demostrar que quien lo depositó, vía transferencia o vía es nuestro hijo o nuestros padres, si me lo deposita cualquier otra persona, sí o, o que no sea su, el esposo o la esposa, entonces se convierten en un ingreso grabable, entonces es muy común que alguien preste la tarjeta y dice, oye es que te voy a depositar para que le des a mi mamá el, el dinero que le mando, o para que le des a mi esposa la pensión que le tengo que entregar para el chivo, ¿Sí? entonces si depositamos ese dinero en efectivo, tenemos que tener cuidado. Aquí la sugerencia es que no depo no aceptemos depósitos que no son nuestros y que no son en línea recta, que, que no podamos comprobar que ese dinero es para la manutención, por ejemplo, porque si no entonces se van a convertir en un ingreso grabable, así de sencillo. ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en lo que nos depositan en nuestras, en nuestras cuentas para no caer en eso. Por ahí escucho luego, no, pues es que no hay problema, a mí me lo depositan en el OXXO, pues sí, nada más que la cuenta de OXO al final de cuentas, al final de la cadenita, está ligada a un banco y por lo tanto, pues ese banco va a tener que informar. Eh, este, este año, bueno, el año pasado a fines aclaró el SAT los depósitos mayores de 15 mil pesos. Mucha gente dice, no, depósitame menos de 15 mil pesos para que no haya problema. Lo que sucede es que los bancos este año tienen que informar mensualmente todos los depósitos en efectivo arriba de 15 mil pesos, pero no quiere decir que los demás este depósitos, no los informen o sea el SAT de todas maneras se da cuenta ¿cómo se da cuenta el SAT? porque los bancos cada que reciben una operación bancaria, ya o sea, sea que reciben un depósito o pagan un cheque emiten un CFDI, acuérdense que el CFDI es como la factura que se le envía una copia automática al SAT entonces el SAT tiene copia de todos los depósitos que nos hacen. Además tiene todas las facultades del mundo, que es secreto bancario, ni que ocho cuartos, para solicitar al banco pues, los estados de cuenta, los movimientos que tenemos. Y no se los solicita al banco, se los solicita la Comisión Nacional Bancaria, es decir, a todos los bancos al mismo tiempo, ¿no? Entonces unos dicen, ah, pues voy a depositar 10 mil pesos en cada banco y así no me detectan, ¿no? porque al final de cuentas el SAT lo solicita parejo y se lo está pidiendo a todos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, vamos a seguir tratando el tema. Ahorita los que ya empezamos a entrar a la página del SAT para hacer la declaración anual, nos, nos encontramos con un primer problema, faltan campos habilitados para poner la información necesaria. Entonces espérense, no quieran presentar su declaración inmediatamente, lo más seguro es que vienen versiones nuevas de la página del SAT para hacer el, el cálculo de la creación anual, más vale esperarnos un poquito, porque si no, eh, el año pasado sucedió, mucha gente se apresuró, presentó los primeros días su, su declaración anual con un saldo a favor y esos saldos se quedaron atorados porque después resultaba que faltaba información o que no, no, no estaba la versión completa. Entonces vamos a dejar que se estabilice un poco, que salgan algunas, como dicen por ahí, pulgas en la página, algunos errores. Y luego ya entonces empezamos a, de, a, a presentar nuestra declaración anual. ¿Cómo es posible que ahorita vengan eh, falta campos para meter gastos o tipos de gastos que son importantísimos en la declaración anual? Entonces esos detalles, bueno, como contadores a lo mejor ya estamos familiarizados a estar batallando con la página, pero ustedes como contribuyentes, pues no. Entonces, eh, no es tan fácil, yo sí les recomiendo acérquense, quizá les vaya a cobrar un contador, el que ustedes quieran, 500, 600, 1000 pesos por su declaración anual de, de salarios, dependiendo de los gastos que tengan, de los ingresos que tengan, pero van a tener la certeza de que por lo menos va a revisar un poquito más la información. No podemos tener el 100% porque no falta que a lo mejor algún dato que no aparezca, que no nos dimos cuenta, que no le informamos al contador. Sin embargo… Eh, pues vamos a, a tratar de, de evitar eso y que esté lo más completa la declaración. Me ha tocado casos en el que eh, dicen, ah, caray, pues me salió ahí un, un ingreso a favor, pero yo a ese patrón ni lo conozco, pero bueno, de tomar dije que sí que me lo devolviera. Y pues después vienen las broncas porque a lo mejor del que era un ingreso alguien se equivocó, puso tu RFC en lugar de otra persona después esa otra persona hizo una rectificación, cancelaron tu, esos, esos recibos de nómina que no te pagaron a ti o ese impuesto que no te pagaron a ti y pues resulta que, que no procedía a esa devolución y pueden tener alguna algún problema. Recuérdense que ahora el SAT nos va a tener muy bien identificados que todos los empleados tienen la obligación ahora de acudir a, de alguna forma al SAT, ya sea física o a través de las páginas y verificar que su domicilio sea el correcto que su código postal sea el correcto, porque si no su patrón no va a poder timbrar los recibos de nómina. Y si su patrón no puede timbrar los recibos de nómina, no son deducibles para su patrón y vamos a empezar a tener una bola de problemas. Así que no se asusten ahora que sus patrones les están pidiendo que acudan al SAT por su constancia de identificación fiscal. Es desgraciadamente, es una forma que está haciendo el, el SAT de validar los domicilios de todos los empleados. Se me figura que es algo así como el programa de replaqueo, ¿no? en donde dicen que las nuevas placas son para checar que todos tengamos los datos correctos ante recaudación de rentas para en caso de algo, pues a mí se me figura que esto más bien... Esto del código postal lo están haciendo para que todos los, los, los empleados, los trabajadores, los tengan identificados y después estarles haciendo llegar algún requerimiento, ya sea por no presentar su declaración anual o por alguna eh, omisión en sus impuestos. Con esto dejamos de, de este tema y vamos a, a, un, a un segmento de corte y vamos a regresar con nuestro invitado el día de hoy. Nos viene a visitar el, el presidente de, de Canacintra Tor eh, y ahorita regresamos después de esta pausa entonces. Gracias.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 A México lo mueve la esperanza de construir un país mejor para todas y todos. Donde se ponga primero a las y los que menos tienen. Lo impulsan quienes con sus estudios buscan salir adelante. Las y los que quieren una vejez digna y quienes dan vida al campo. Este año la esperanza nos llevará a sumar más voces, manos y corazones a nuestro movimiento para que la transformación continúe llegando a todos los rincones del país. Morena.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 Nuestras noticias 1300 AM. La radio hablada, número uno en la frontera. Continuamos en Solo Negocios Radio. Me ya, se acordaba todo. Sí, una vez llegué corriendo hacia el programa que subí corriendo porque llega, llegué tarde Listo, buenas tardes, ya estamos aquí nuevamente en el 1300 AM transmitiendo solo negocios radio y pues estamos aquí con un invitado de lujo bienvenido Tor Salayandía presidente de Canacintra Ciudad Juárez, sección Ciudad Juárez eh, trae algunos proyectos en cámara, Lo, nosotros eh, estamos inclusive ya participando directamente ahí, ahí en la cámara eh, esto por qué? Pues porque vemos el interés eh, sincero de la Cámara y de Tor de hacer cosas por la ciudad y de hacer cosas obviamente pues por, primera, por el, el gremio empresarial pero sin descuidar la parte social la parte de que los empresarios no estamos aparte de la sociedad somos parte de la sociedad y tenemos que trabajar en conjunto, tenemos que tener esa facilidad o ese intercambio, ese acercamiento con las autoridades para tener las condiciones de poder trabajar pero también tenemos eh, que ver que ese trabajo pues sea benéfico para toda la ciudad. Bienvenido doctor, buenas tardes. Aquí estamos estamos transmitiendo al aire a través de las redes sociales. ¿Cómo estás? Gracias Nemo. gracias. Este, buenas tardes a todos. Todos tus radioescuchas es un, un placer estar un honor aquí estar contigo en este en esta tarde de lunes. Pues bueno. Eh, Traeme algunos proyectos, acabas de pues, eh, empezar tu segundo año, segundo, ¿verdad? Tercero, tercer año ya, ya, es ajá. el tercer año, qué rápido. Sí, pues te aventaste los dos primeros en pandemia, sí, ¿verdad? Sí, sí, y eso aplicar. que estábamos en pandemia, pero guardado no fue porque estuviste muy ajá. activo, ¿verdad? Yo creo que eres el presidente de todos los organismos de Ciudad Juárez que más vemos eh, cerca de sus de sus agremiados y eso siempre ha sido una queja, ¿no? De los agremiados de cualquier organismo, bueno, y y qué, qué hacen o qué me, me benefician, y el hecho de que tú estés visitándolos, pues eso, eso es muy bueno. Pero más que nada lo que queremos es saber eh, qué estás haciendo para el sector, qué, qué, qué buscas, qué planes traes para este tercer año que estás trabajando. Sí, gracias Memo, mira, sí bien lo dices, ya son dos años, este es mi tercero y último, traemos ahí pues, varios proyectos, varias ideas, varias actividades… Eh, sobre todo muy enfocados a las pequeñas y medianas empresas. porque qué las me, me, peque, pequeñas y medianas empresas? Seguramente tú lo has tocado con, con tu auditorio. Pues son la mayoría y son la fuerza económica de, de la región, de la ciudad, y, y son las que están más descobijadas, ¿no? Son las que menos se les ayuda, son las que menos reciben estímulos, son las que te, siempre están batallando con financiamiento y demás. Entonces, sí, en, hemos estado tocando las puertas de varias empresas a que nos digan que, que nos enseñen a conocerlos y demás y bueno eh, enta, estando en esa dinámica de, de visitar las empresas pues estamos impulsando mucho lo que es proveeduría okay. la, y cuando hablo de proveeduría no, no me refiero específicamente a que le vendas a la maquila directamente sino que de ahí se detona mucha economía alrededor de, de, de las maquilas que están aquí en Ciudad Juárez y hemos estado buscando mucho la diversificación de la economía cómo hacer proyectos para otro tipo de para otros para otros sectores económicos entonces todo eso es parte de la de, de, de los de los esfuerzos que traemos este año muy muy de cerca con con la con la providuría con la diversificación de la economía meternos un poquito más aquí al, al lado americano aquí al, con los vecinos del paso y, y son las banderas que, que, que quiero impulsar en okay en hoy estado. ahorita que hablas nosotros identificamos normalmente que la, la, la Canacintra, la Cámara de, de la Industria, uh -huh. pues pensamos que son y puras industrias, puras empresas grandes. Uh -huh. eh, ¿Qué porcentaje tienes de empresas que no son monstruos, que no son maquiladoras, que no son grandes talleres, uh -huh. o sea, dentro de tus afiliados, que sí tienes muchas pequeñas este, empresas, tienes un porcentaje eh, importante? ¿Cómo andan ustedes en ese sector? Sí, Memo, tenemos de todo un poco tenemos podremos decir que el, que el 80, 85% de, lo, de la afiliación que tenemos, una típica empresa afiliada a la Cámara es una empresa pequeña y mediana de entre 10 y 30 empleados. ¿no? Pues realmente son pequeñas. Son pequeñas, uh -huh. son empresas, es una es una empresa muy típica de, que tenemos afiliada, que es el 80, 85% de, la, de las empresas y tenemos muy grandes, ¿no? Uh -huh. Llámese una una jubel una, una Maquila, una Harman, que son empresas La, de, con más, cientos de, de, empleados, de tres, más de tres mil, cuatro mil gentes, ¿no? Uh -huh. Trabajando ahí, ¿no? Y fíjate que aquí me cae luego el, el hecho de que ahorita hablas de empresas con 10 15 20 empleados, a veces va uno a una taquería, uh -huh. y tienen más de 10 empleados, <risa> <risa> más de 15 empleados, <risa> sí, sí, sí, y sí. ellos no se sienten empresarios, ¿verdad? A veces, uh -huh. este, no les ha caído el 20 de que de que en el momento en que tú decides ofrecer tus servicios, vender un producto un servicio, transformar uh -huh. esos alimentos en uh -huh. unos tacos, este pues eres un empresario okay, y tienes claro. que entrar al rol de todo esto y a lo mejor vas a caer en el micro, en el pequeño, en el mediano uh -huh. y hay muchas necesidades que tienen que, que cubrir, ¿no? Sí, muy bien lo dices, está bien interesante eso que dices porque a veces te, te metes al ruedo a querer hacer cosas por necesidad o porque te gusta o por muchos motivos y no te la crees y no o no sabes y, y ahí empiezas y, y órale y ahí la llevas y, y como dices tú pues hay muchas cosas ahí que se desconocen y mucha de esa gente que se empezó pues van agarrando el, el la onda conformada. pero a veces les no, cuesta dinero sí, coraje sopes de cabeza Ay. sí les llega tú, tú más que nada sabes, les llega el fisco les llega una multa o les llega que no tienes un permiso un requerimiento y bueno, pues ya se te complica un poco la cosa, pero así empiezan a andar muchos. ¿no? Y ahí vamos a empezar un poquito a hablar de los servicios de que ofrece la Cámara. Para esas empresas, eh, porque yo sí sé, porque ahí me, me llegan las invitaciones, pero pues uh -huh. que lo oigan de, de, de viva voz, uh -huh. ¿qué, qué, ¿cómo les puedes ayudar a esos que están empezando, a esos emprendedores, que algunos son emprendedores, no tiene nada que ver con la edad del empresario, puede ser un emprendedor joven o un emprendedor uh -huh. eh, eh, que ya está jubilado, pero que está empezando y que se está topando con Pared, con hacer sus, sus trámites, que tiene desconocimiento, ¿qué les están ofreciendo? ¿Cómo los pueden ayudar ustedes? Mira, el tema del emprendimiento es un tema que a mí me, me apasiona mucho por lo mismo que dices tú, porque muchos llegan así por la nada, o por gusto, o porque quieren, por muchos motivos, necesidad. llegan a necesidad, llegan a emprender algo, ¿no? Y en ese, en ese tenor, este, pues tienes, que, tienes muchas obligaciones, el momento de que tú tienes una empresa y que empiezas a, hacer, a, hacer un, a dar un servicio y demás, tienes también muchas obligaciones y ahí es cuando podemos entrar nosotros. Yo siempre lo veo de esta manera, es muy fácil eh, poder eh, canalizarte con las autoridades correspondientes para que eh, tramites un permiso o tramites una licencia o qué sé yo, y lo mismo con las autoridades o con la gente experta en que te lleve tu contabilidades y demás. Pero también hay que buscar más allá de cómo les conseguimos clientes, de cómo les ayudamos, cómo les apoyamos en, en que crezcan más un negocio, en que la visión que ellos tengan plasmada y si no la tienen plasmada, pues de alguna manera la deben de tener ahí, podamos llevarla de alguna manera a un sentido. Y ese también debe ser un trabajo que tiene la cámara, que debe tener la cámara, una cámara empresarial, así lo vemos okay, nosotros. ¿no? Perfecto. Uh -huh. Y aquí es donde viene un poco también la invitación del día de hoy, ¿no? Ustedes uh -huh. tienen un evento en Puerta que es el segundo que, que organizan, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. A ver, platícanos, porque precisamente ese ese evento tiene como misión el acercamiento, ¿no? De proveedores, de clientes, de, sí. eh, de que se conozcan, este de haber... El, el, ¿El nombre? ¿Por qué ese nombre? Sí, mira, el, el, el 19 de mayo eh, es la segunda edición, es el Business on the Table, los business on the Table, por ahí, pues, juntándonos ahí con varia gente de ahí que trabajamos de cerca en Canacintra, salió ese nombre y pues lo adoptamos. Y bueno, esta es la segunda edición, la primera fue el año pasado en plena pandemia, donde todavía estaba la gente con temerosa a, a salir, a acudir, pero nos fue muy bien, tuvimos muy buena convocatoria, muy buenos comentarios este segundo año eh, lo vamos a hacer en Cibeles, el 19 de mayo eh, la idea como bien lo dices, es hacer networking es en un ambiente social, de camadería este, que puedan conocerse gente em, eh, empresarios con empresarios, empresas con empresas, ver de que si tú traes un producto que andes este, ofreciendo pues por tener la oportunidad de que lo puedas ofrecer, o si o andas buscando tú comprar sí, cosas, no pues también ahí puedes este, buscar y siempre tú sabes que al momento de que estás ahí con gente, Memo, siempre salen oportunidades, ¿no? Siempre sale que, que si no conoce a esta persona, pues conoce a la otra que sí lo hace y así sucesivamente, ¿no? La idea es esa, es muy importante que no perdamos esa dinámica de negocios que tenemos aquí en la frontera, que es muy importante. Y estos eventos, aparte de, de, de seguir con esa dinámica, pues créeme que sí detonan, detonan un poco más de negocios y economía y demás. ¿no? Entonces, vis on the table o no. oh, business. Uh -huh. business, <ríe> sí. business on the table se uh -huh. trata precisamente de sentarnos, este platicar, uh -huh. presentar, eh, va a haber una dinámica de presentar los negocios, sí, de es. exponer, no es una expo, definitivamente, uh -huh. no es, se trata de ir a visitar módulos a ver qué me regalan, no, no, no, no. porque pues también luego vamos a esas y lo único que llegan a veces andan viendo a ver qué me regalan, verdad, <ríe> <ríe> y, pues no es en eso, ¿no? Algo, ¿no? Eh, <ríe> se trata de sentarte, de convivir de, de tomar alimentos con alguien uh -huh. y platicar, ¿no? Como como dicen muchos, muchos negocios se hacen eh, fuera de horario de oficina, en el golf, en el bar, en un restaurante, y, y sí es cierto, muchos, muchos negocios, inclusive yo en lo particular puedo decir, tengo muchos clientes que conocí, llegaron a mí así, uh -huh. no fueron a tocarme la puerta a la oficina, ni yo fui a tocarle la puerta, en alguna plática nos enteramos de lo que hacíamos mutuamente y empezamos los, los negocios. Entonces, es un poquito esa idea, ¿no? Por sí, lo que veo. así es, Memo, o sea, es la oportunidad de que en un espacio amplio, grande, podamos sentarnos y, y este, en, un, en un este ambiente relajado, como bien lo dices tú, pues empezar a convivir en ese sentido, ¿no? Va ser, la dinámica es así precisamente como la dices, en que cada quien vamos a tener la oportunidad de exponer nuestra empresa, y bueno, yo soy fulano de tal, me dedico a esto, mi empresa hace esto, eh, hago uniformes, qué sé yo, así y así, estos son mis clientes, ando buscando esto o no ando buscando esto, ando queriendo entrar a buscar a este y a este y a este, uh -huh. o sea, tienen cinco minutos para que ustedes vendan su empresa como... Okay. Como ustedes consideren vender. ¿no? no todos tienen los cinco minutos, dependerá ah. de la forma en que en que participemos, ¿no? Exacto, exacto. Sí, también. O sea, porque también, imagínate, si cuántas uh -huh. empresas y si cinco minutos de repente uh -huh. se, se vuelve. Pero obviamente tienen algunas prioridades, tienen las mesas, por lo que yo estuve leyendo en la, en la invitación y lo, lo que participé, porque me, me tocó participar ahí con ustedes el año, el año pasado. Está muy interesante la dinámica y, y creo que donde más se. Re, se, se se logra, algo uh -huh. es en, ese, en esa parte. Cuando te sientas a comer y con toda la calma del mundo, porque estás comiendo, estás tomándote un trago, oye, ¿qué haces? Ay, ¿Quiénes son tus clientes? ¿Este qué producto ofreces? ¿De dónde lo traes? ¿Cuándo empezaste? ¿No? Entonces rompe el hielo, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Porque sí. no es, por ejemplo, lo que hacen en la en la de este, Expomaquila, ¿no? Que ya no es Expomaquila en la eh, uh -huh. donde dicen si quieres pagar para que tengas cinco minutos de tiempo con un comprador, sí. pues sí, pero vos es el comprador, ni te pela, si o no. Na... hace caso, nomás a ver qué tienes, qué traes, y ya, y ahí te Ajá, deca, Y ¿no? son y cinco no minutos, nada, y... y tengas más, más... plática, o menos, no. adiós, cámbiate de mesa, y se acabó, y aquí no, sí. ¿eh? aquí tú agarras la plática y te puedes estar y nadie, largo y tendido. Y nadie te para, y, y bueno, y se aprovecha también para desestrasarte un poquito, Memo, porque es en la tarde, es de seis de la tarde a, a diez de la noche, y bueno, pues también ahí para para tener un poquito más de cuestión social, ¿no? También. Ok, vamos recordando, y ahorita vamos a seguir Thomas, uh -huh. tratando este tema en el siguiente segmento, pero entonces, ¿es en mayo? Mayo 19, 19, en Cibeles, de 6 de la tarde a 10 de la noche. De 6 de la tarde a uh -huh. de la noche, ya pueden estar solicitando su inscripción. Ya pueden empezar a solicitar el registro, hay, hay diferentes paquetes, tienen un costo. Eh, métanse en las redes sociales de Canacintra Juárez, ahí van a encontrar toda la información y, y todas la, la, las dudas que tengan al respecto de, de esta okay. inscripción. Vamos a ir a, a una pausa y ahorita seguimos viendo de qué manera puedo participar, porque a lo mejor yo no quiero exponer, pero sí quiero ir a hacer contactos, sí, claro. o sea, sí se puede, ¿verdad? Sí, claro, claro. Que okay, vamos a, a una pausa y regresamos con eso.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 Radio Mexicana, nuestras noticias, 1300 AM, la radio hablada, número uno en la frontera. Continuamos en Solo Negocios Radio. Pues listo, ya estamos de regreso aquí en el 1300 AM en Radio Mexicana con el programa de cada lunes Solo Negocios Radio. Mi nombre es Guillermo Soria. Y tenemos a nuestro invitado de honor el día de hoy, al presidente de Canacintra, Sección Ciudad Juárez, a Torza Lallandía. Estamos platicando de los eventos que tienen en Puerta y el objetivo de estos eventos, porque al final de cuentas no se trata nada más como luego sucede de un evento recaudatorio o no. Aquí lo que se busca es un evento que le deje algo al empresario. Y en este caso, ¿qué es lo que busca eh, para el empresario? Pues que haga el famoso networking, la famosa red de negocios. Eh, personal, que cada empresario debemos de ir hilando en nuestra vida, en nuestra actividad diaria. No todos son afortunados de que los clientes lleguen y les toquen la puerta para quererte comprar un producto o un servicio. La mayoría, sobre todo los que están emprendiendo un negocio, iniciando un negocio, son los que tienen que ir a, ir a tocar puertas, pero a veces esas puertas, por muy fuerte que las toques, no se van a abrir y sobre todo aquí en el sector maquilador pues mucho menos, no ya ves que desde el está un guardia allá afuera y si no tienes yeah. cita y no sabes con quién vas, pues no entras ¿verdad? Es, y que con muchos eh, de muchas formas, que hasta por seguridad de la gente que está dentro, de los compradores de, hay mil formas ¿verdad? entonces no tenemos esa forma de acercarnos con nuestros posibles clientes entonces surge en esta este business on the table o business on the table, que lo que busca es eh, hacer esa red de negocios algunos hemos hecho redes de negocios a través de participar en el rotario, asistir a, a eventos deportivos, afiliarse al club campestre o a algún otro club de, deportivo y ustedes ven hasta gimnasio, y, pues, yo tengo clientes que que obtuve en el gimnasio en algún momento de, de, de la vida, es entre, entre ejercicio y ejercicio y esperando que se ocupen las mancuernas, pues a qué te dedicas, yo me dedico a esto, ahí nos fuimos conociendo y así me hice de algunos clientes, pero qué mejor que sea bajo un ambiente eh, pues más profesional, en donde podamos presentar nuestros productos eh, tengamos un auditorio que va buscando servicios o va buscando también productos, entonces le, le decía yo ahorita a Tor que hay dos opciones ¿verdad? podemos participar únicamente para ir a, a hacer redes de negocios es obligatorio exponer o nada más podemos ir así en ese sentido, si quieres darnos un poquito más de detalle para quienes estén interesados. Sí, claro, mira, gracias amigo, otra vez por retomar esto, eh, mira, la idea de, bien lo dices tú, es hacer esas conexiones que son muy importantes, el, la, las ventas, el, el, este, el PR, el, el Public Relations que le llaman, este el marketing, todo eso que hagas para tu empresa siempre suma, eh, la idea de esto es bien como dices tú, o sea, ahí eh, estás ahí en un, en un encuentro de una comida, en una cena y se pueden detonar o se rompe el hielo y puedes avanzar en lo que tú quisieras avanzar. Esa es la idea principal eh, y como lo comentaba ahorita, es muy importante que no, por, no perdamos esa dinámica de este tipo de encuentros aquí en la frontera y venimos de una pandemia muy complicada y pues se perdió de alguna manera, ¿no? Y, y bueno, si, si, si un empresario quiere ir solamente a, a, este, a, a hacer networking, como bien lo comentas, a, a, ver, a ver si se topa a alguien y a ver cómo puede hacer este su, su negocio adelante también, hay diferentes precios, hay, hay diferentes paquetes, eh, entre más caro esté el paquete, pues tienes acceso a más, más, beneficios. A, a más beneficios, más acceso a más cosas, y esa es la idea, no esa es la idea, el, el más tranquilo empieza… A, eh, desde 7 mil pesos es una exposición del logotipo de su empresa en el centro de la, en la mesa en la que estemos sentados va a estar ahí es, sí. expuesto el logo de tu empresa eh, y un, un, un pequeño perfil de lo que se dedica ¿no? y así sucesivamente hasta puede ser un patrocinador que esté inclusive en los en, transmitiéndose en la televisión en los programas que tienen ustedes donde participan ¿verdad? Así pero créanme que este es el segundo año nos, nos, les fue muy bien la, hubo muy buenos comentarios Uh, salieron muy contentos la gente que asistió, entonces tí, esta, esta segunda edición sí pensamos que va a estar mucho mejor. ¿no? Pues esperemos que sí, esperemos que se la pasen bien eh, y, y no nada más que se la pasen bien, ¿no? que lleven esa, ese contacto directo ya en el celular grabado ¿no? el número de un posible cliente o un, un posible proveedor este a lo mejor o de un posible nuevo negocio no porque también a veces surge no nada más eso de uh -huh. repente alguien dice oye yo estoy buscando esto y no lo encuentro aquí en Juárez eh, yo no me dedico a eso pero a lo mejor le puedo entrar a ese negocio no también surgen ideas uh -huh. en, en ese sentido entonces sí sí a mí me llamó mucho la atención como les digo yo part participé el año pasado este ahí con con ustedes y pues me gustó mucho ese ambiente que se dio porque no era no era como una toma de protesta de un organismo empresarial donde van, comen, uh -huh. escuchan, se chutan dos horas de exposición de lo que hicieron y lo que van a hacer, las autoridades dicen también qué están haciendo, terminan de comer y todo el mundo sale corriendo. Aquí al contrario, uh -huh. la gente no se quería ir, ¿verdad? Se quedaba sí. a gusto este, a platicar, a convivir en este sentido, ¿no? Sí, así es, Memo. y mira y más allá que eso, al final del, del evento, cuando empiecen a hacer negocios o algo y que quieran, contactar a alguien que no pudieron contactar por el tiempo, porque se fue o qué tal, bueno, nosotros como Canacintra los podemos conectar, para eso estamos ahí también, que les empujar un poquito más a que al final del camino, al final del día, si, llegue, si logren concretar este ¿Alguna? A, alguna cita de negocios o, o una algo con, con, con la empresa que anduvieran buscando. Entonces, sí, no nomás es quedarse así, si por algún motivo nosotros le damos seguimiento para que puedan darle un poquito más. O si, para no, allá, ¿no? si no pudiste ver alguno porque se te escapó, sí, o está ocupado, claro, claro. pues claro. igual los puedes ahí ayudar a seguirlos contactando. Uh -huh. Pues esto es algo de lo que está haciendo Canacintra, aquí en Ciudad Juárez. Eh, ¿qué, ¿Qué más está haciendo? ¿Qué otro qué otro evento, qué otra actividad tienes en puerta? ¿Están participando con las autoridades? Por lo que eh, vi el otro día en la Junta de Consejo que tuvieron, en varios puntos, inclusive están muy involucrados en el problema del BRT2 porque uh -huh. pues es un problema sí, claro, claro, <risa> no vino claro, claro, claro, a ser una, una solución por sí. el momento sí, esperemos claro, que en claro. algún en, en, en, muy pronto sea una solución uh -huh. pero quién sabe cuándo sea, ahorita es un problema en el centro de convenciones por ejemplo yo me declaré defensor del centro de convenciones después de leer los comentarios eh, de muchas personas pero por desconocimiento verdad de que piensan que, que lo que están privatizando, que están, eh, este, que se están robando un parque uh -huh. público, cuando, pues, al contrario, no, viene a, a ayudar a todo ese sector. Entonces, el hecho de que las cámaras participen en eso, eh, yo creo que es que es bueno, no, que sensibilicen. Uh -huh. Y una función que debemos de tener quienes participamos en las cámaras es bajar la información, claro. porque a veces uno no, tiene no la vemos. fortuna de estar cerca de, de las decisiones o de la información a través de la Cámara, pero luego vamos a nuestro negocio y nos encerramos en nuestras actividades diarias y dejamos de participar, ¿no? Ya. Entonces, esto que están haciendo ustedes de socializar todas estas actividades, están es, es muy padre, ¿no? Eh, platícanos qué más de de todo esto que, que, que quieres que, que conozca la gente ahorita, cómo socializamos todo esto. Mira, así bien como lo dices tú, Memo, últimamente han resurgido otra vez estos temas de infraestructura para la ciudad, y, y han resurgido porque, bueno, ahí quedaron a medias, ¿no? Estamos, bien lo dijiste tú, el BRT, el centro de convenciones que ya tiene más de 20 años, este se ha hablado mucho de un polo logístico también, que debe de ser una de las fuerzas más este, grandes de la ciudad por el hecho de que estamos aquí en frontera y, y bueno, y también que viene más inversión, vienen más este, empresas industriales, más maquilas a la ciudad, por lo que representa Ciudad Juárez y se pone pon, se, a raíz de la pandemia, a raíz de que se dejó de producir, a raíz de que el transporte está muy muy costoso, cada vez mover mercancías por muchos motivos, entonces se pone otra vez Ciudad Juárez como muy atractivo. De moda. Para, de modo, para, para los inversionistas y lo hemos vivido varias veces. Y yo y les hago la pregunta y hago las reflexiones, ¿qué hemos hecho en el pasado para atraer realmente inversiones y qué tipo de inversiones queremos traer para la ciudad? Eh, se oye que vienen nuevas maquilas, sí, pero pues no hay gente que quiera trabajar en las maquilas. Ahorita hay un problema laboral muy sí. fuerte, me amor, en la que vas a cualquier maquila y andan, eh, andan con un déficit de, de mínimo 100, 200, 500 hasta mil o más gentes que, que están vacantes ahí que no pueden contratar. Y eso, fíjate que a mí me llama mucho la atención, porque eso se puede, puede ser contraproducente para la ciudad, ya uh -huh. lo hemos vivido y, sí, y, y lo sí. que me preocupa es que que no aprendamos de lo que ya no sucedió y de lo que ya vivimos antes. Uh -huh. ¿Qué pasó hace algunos años cuando también faltaba la mano de obra? Yo me acuerdo que iban en camiones a Zacatecas, a Torreón, se los traían, eh, a Veracruz, pero luego los uh -huh. tenían hacinados en, uh -huh. en casitas, este la gente en cuanto podía se iba y luego ya no regresaba, uh -huh. pero pues viene el problema social, viene todo uh -huh. eso. Eh, yo creo que aquí como Cámara, no sé que, si tienes algo en especial que estén haciendo, cómo le están ayudando a las autoridades porque también las maquiladoras o los centros de grande demanda de mano de obra, pues tienen que elevar esa parte, ¿no?, de, de tener no nada más mano de obra, como dicen algunos, mente de obra. Sí. Una envidia porque que nos da pura, muchos, claro. lo de Chihuahua, ¿no? Pues es que en Chihuahua, ¿por qué está así? Pues porque las empresas... Que, que iban a pagar más, pues les daban facilidades para instalarse en la ciudad de Chihuahua, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y las que son salarios más bajos, ah, pues esas váyanse para Juárez, ¿no? O para otras <risa> poblaciones. Entonces, como que decimos, híjole, pues no se vale, ¿no? Pues también aquí nuestra, queremos claro. tener ingenieros, queremos tener gente bien pagada, que, que sus sueldos, su derrama económica se quede aquí en la ciudad, sí, ¿no? Sí, claro. Entonces, es un problema fuerte para es, mí eso es por eso que hemos trabajado mucho en la diversificación de la economía, me voy a poner todos los huevos en una sola canasta dependiendo de que venga la maquiladora que genere empleo, necesitamos que se generen empleos de otro tipo, mejores pagados con un mejor nivel intelectual y demás y cuando hablas de eso bien lo dijiste tú, pues no podemos hacer lo mismo del pasado, porque ¿y ¿qué hacían lo del pasado? pues venían gente de, del interior del país venían a, a trabajar en las plantas Uh, ahora pues ahí está el los migrantes, que pudieras también contratarlos y buscar de qué manera legalizarlos para que vayan a trabajar y otra que hemos estado promoviendo mucho ahí en la Cana Sintra, es que creamos que creemos talento, ¿no? que nosotros que trabajar con los chavos darle, sopor, darle la oportunidad a los chavos a que le agarren amor al trabajo a buscar su talento a buscar en lo que ellos quieren a, a que aprendan a darles la oportunidad de, de que el día de mañana tengan un poquito más encaminado lo que quieran hacer y eso le estamos apostando a eso, ¿no? Que, Oye, tienes, que, tienes, ajá. porque ya nos quedan sí. eh, un programa ahorita que te acercaron con, con las universidades sí. eh, donde le, los muchachos pueden ir a hacer sus prácticas en la escuela a través de ustedes, ustedes los enlacen así un minuto, sí. ¿en qué consiste sí, eso? Sí, así rapidito, es, es este, es un programa que estamos trabajando con las escuelas técnicas de la ciudad el, eh, habla, es, habla, hablando específicamente del Cebetis, del Conalep y del Cecitech. Eh, en esos tres este, programas de escuela estamos eh, trabajando en la educación dual, en la que cuatro días de la semana el, el estudiante, el, el chavo, va a los centros de trabajo a aprender, a trabajar y hacer varias cosas, y luego un día a la semana, o sea, un, un viernes, por ejemplo, regresan a las aulas a, a trabajar en, en cuestiones de la escuela, ¿no? O lo que vieron. Entonces, es llevarlos un año así, de esa manera, y de esa manera pues empiezas a involucrarlo en la cuestión este empresarial, laboral, empiezan a aprender depende del perfil de cada uno Que no salgan al salario mínimo, ¿no? Que exactamente, ya, con ya vayan con algo más y estar provocando ese tipo de... De, de, de, de mentalidad. Cliente, de mentalidad, y a lo mejor de esos mismos chavos que quisieran em emprender su propio negocio, Que también vean que no es tan fácil. Que no está tan fácil, sí, exactamente. Sí, luego también que... se quieren aventar y andan pirateándole Exacto. ahí los clientes al donde o, trabajan o muchas, y no es fácil. Muchas veces muchos chavos e ingenieros salen de la escuela, pero no saben, no saben no trabajar, tienen nada en la no, tienen, no tienen experiencia. Pues o sea, ojalá que... ese, ese programa igual luego, no sé, la semana que entra en unos 15 uh -huh. días, cuando tú quieras, que nos hable en especial de ese programa a mí se me hace muy interesante, yo como más de 20 años de maestros veía esa necesidad Ajá. de que los muchachos conozcan la práctica para que le, le saquen más provecho inclusive a la parte ah, teórica. Ah, claro. Si, si no ves... Por ejemplo, en el área de contabilidad y administración, pobres chavos, no conocen una factura, no saben cómo se hace una transferencia, no saben de qué les estás hablando. A veces uno les platica y nada más ves que ponen los ojos en blanco, ¿no? Dices, pues pobrecito, le estoy hablando en otro uh -huh. idioma, ¿no? Y de cosas que para cualquier empresario es algo básico. Uh -huh. Entonces, eh, felicidades por esos programas, ese acercamiento y que bajen todos esos tipos de programas. Uh -huh. No estoy hablando de recursos económicos a las empresas, de programas de facilidades para que las empresas puedan seguir creciendo. Pues, pues, no. Con esto nos despedimos Thor, muchas gracias. Gracias a ti Memo por el espacio y los esperamos el 19 de mayo en Bison the Table en el Cibeles. Ok, gracias, no. nos estamos viendo, recuerden no. esto no es personal, son solo negocios. Nos vemos.